Llegadas estas fechas nos ponemos un alto en el camino para lograr la tan ansiada reflexión en el momento más invertido de la historia católica, cristiana, apostólica y romana, el nacimiento del Niño Dios, que se entregó y vivió por amor. Que en estas fiestas Seamos menos rencorosos y más misericordiosos con los demás. ¡Felices fiestas! Es el deseo de Noticias Videoabicto.